Dejar, voy a invitar a subir a los moderadores al escenario para que ellos sean los que comenten la dinámica so de participación. Lo recibimos por favor so, en el escenario, con un aplauso eh, para comenzar bien este día y ya iniciamos. Bienvenidos. ¿Qué pasó? Opa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo... Opa, qué, qué Hey, pasó? what ¿Quién sos Who are tú? De pareces a Ariel con mi. Sos Ariel con bigote. Espera, el anterior te mi ¿cómo te No, qué va. So boss, son? Mirá, pero para, hay que hay que solucionar Tomás. No no, no, no, no. ¿Por qué me vas a echar? ¿Por qué me vas a echar? ¿La, ¿la get get me ¿Por mí? No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, terminó no, todo. So, ¿sabes so? Que todo espacio terminó? No, por todo No, no, por favor. Pier, ah, uh -huh. sí, es oh, No, no, no, no, no, no, no, no, no. Eso es lo que quieres. Rock paper scissors. Dani, más o no! vamos. Pier, Rock paper scissors. otra, otra, No, no, no, para. No. Rock paper scissors. Otro. once again! ¡Come on! Pier, uno, uno más, vamos? uno más. Okay, sí, el, el vamos, a, a Ariel, un gusto. Vamos. Fuera mi foro. Get out of my forum. Acá tenés tu, tu bigotito ¿No un de que te por ahí? Bueno, prosección, con así, son así, dale, de dale, dale, dale, dale, dale, tengo en el guión muy buenas tardes, muy buenos uh, días. Eh, mi nombre es Tomás Weger y I'm junto Thomas a mi compañero Weher, Ariel Rojas, Ariel no, Rojas. no mi nombre sorry, es Tomás I'm Lynch Thomas y junto, Lynch, junto a, Lynch, a mi compañero Sergio Rojas vamos a estar Lynch. a cargo so de esta sesión. Entonces se presenta. Bueno, muchas gracias so, a todos por estar por Les Comentamos que, así como la de discusión de este foro es muy importante para la decisión del consenso de la propuesta que nos está presentando aquí, que que está presentando aquí. es muy importante también la discusión en la, la lista políticas. Así que para aquellos que no están suscritos los invitamos a que se suscriban, opinen, den su opinión al respecto porque es muy importante para nosotros para tomar decisión. Para los que no saben cómo suscribirse, un apoyo, pueden a nosotros o al stand de es en esta to edición del foro you. tenemos un total de seis propuestas. Así que sin vamos más, más mención, arrancamos con la presentación. ¿Puedes Sí. Bueno. Eh, bien. Voy a cuando aparezca ahí atrás. So, el, ahí está. Perfecto. Bien. La, la, la, la dirección de la, la, la lista, lista es políticas arroba lacnic.net. No, LACNIC. LACNIC. LACNIC LACNIC. no es necesario ser miembro de la CNIC. No es necesario ser de la región de la CNIC. Y lo único you que tienen que tener es un correo electrónico para, para discutir las, la, la mayoría de las de las discusiones se realizan uh, the, en la lista de correo y justamente aquí en el foro público. En los moderadores somos Sergio, Sergio Rojas, Sergio tiene el correo y Tomás Gaslin, y evaluamos el consenso we de la comunidad sobre, the sobre la propuesta. Of the on the en la lista de correos y en esta sesión cabe session, aclarar aplica el código de conducta de la comunidad. Y la participación por supuesto course, es, participación libre. es libre, Entonces, eh, libres de acercarse al micrófono a hacer preguntas a los autores. Eh, decir si están de acuerdo si no están de acuerdo es muy importante decir por qué están de acuerdo y por qué no están. De El QR se hace años a bien y te lleva a la suscripción de la subscription. ¿Listo? ¿Se quedó trabado o no estoy apuntando bien? Ahí está. Gracias. Bien. Bueno, los invitamos entonces a participar de su propio lugar, sea que trabajen en una gran corporación eh, o sean usuarios finales interesados. O sea, no es necesario pertenecer a un ISP, eh, no es necesario ni siquiera estar conectado a Internet, sería raro que no estén conectados a Internet. Entonces toda la gente que esté interesada en promover mejoras en nuestro manual y proceso de políticas está invitada. El proceso de desarrollo de políticas tiene cinco etapas, una discusión inicial en al menos ocho semanas, luego de esas ocho semanas los moderadores eh, analizamos si hay consenso o no hay consenso, tenemos dos semanas para hacerlo, si hay consenso se pasa a la etapa de últimos comentarios, son cuatro semanas, nuevamente en la lista de correo, y un segundo consenso luego de los últimos comentarios de una semana. Para analizar y no, luego viene la is an analyzed, luego el segundo consenso, Si es pues, se realiza uh, la ratificación, en el de la at, like, en cualquiera de estas etapas la so volver se la volver Hacia atrás. Si no hubo un primer consenso, o si no hubo un segundo consenso, o si el autor en algún momento decide eh, desarrollar una segunda versión, se puede volver al primer paso. Para el primer consenso también es muy importante que eh, no solo hayan pasado esas ocho semanas de discusión, sino que haya sido presentada la propuesta alguna, al menos una vez en este foro. Requires having been discussed at least once during the public policy forum here. Bien, ¿qué es el consenso? So es la gran pregunta. Y es no votar si quieren darnos la mano, sino que. Acá en el PDP de la CNIC cuando consenso se logra, cuando hay opiniones reached, significativas, hay una discusión, habla sobre el tema y no subsistan objeciones. No o sea, so no importa que seamos mil personas que estemos de acuerdo con una propuesta, si una persona que, ve person que, ve que hay algunas objeciones objections, some irrefutable no objections, then consensus no, is no not reached. No we don't vote, this is not about absolute majority or minority, but simply we consensus. just reach consensus. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó desde el foro LACNIC 37? Eh, varias estas propuestas, hay dos propuestas que están en implementación. Perdón, una propuesta que está en implementación es facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA. La fecha estimada de implementación es abril 2023. La LAC 2021-4, permiso de transferencia y no devolución de recursos, fue ratificada por el directorio y se implementó de forma inmediata. Dos propuestas no alcanzaron consenso desde el modificación foro, textos IPv4 y e IPv6, y clarificaciones del pilar de recursos no está aceptado en las políticas vigentes. Y hubo una propuesta, la 2022-5, y fue rechazada was por los moderadores by the porque el texto enviado no corresponde al FPP. probablemente tengamos so una discusión en el Open Meet, the open meet sobre meet esta, esta this última propuesta, la 2025 20 -20 5 versión 1. ¿Qué pasó también? ¿Qué pasó también? So por primera vez hemos armado un grupo de trabajo, había dos propuestas sobre elección de moderadores del PDP, se formó un grupo de trabajo con seis personas y se llegó a una única propuesta, la LAC 2022, cuatro, Y será también presentada hoy en, en este foro. Acá dice 211 uno, uno, y la otra vez contando los correos, fueron casi como 300 correos, cuatro reuniones y fue... Muy interesante para mí, trabajar con, con los nombres que ven ahí, son conocidos por todos, y un, un gran equipo profesional, nunca había trabajado con ellos, y la verdad es que, es que son muy profesionales. Siguiendo con la so presentación, the vamos a mostrar aquí el ciclo de vida de la presentación uh, de cada propuesta. Es decir, cómo vamos a estar tratando cada propuesta presentada por el autor. Para eso, los moderadores, so vamos a dar 18 minutos de tiempo autor para presentar su propuesta. Luego de eh, 18, 18 minutes, tenemos 5 minutos de análisis de impacto, el cual no es opcional. presentado por el staff Luego de los cinco minutos vamos a abrir el micrófono por 20 minutos para que la comunidad opine acerca de esa propuesta, pueda preguntar, consultar al autor, dar su opinión, recuerden por favor indicar si están a favor o en contra de la propuesta, si están en contra de la propuesta deberán indicar el de motivo por el cual están en contra de la propuesta. Las, los medios para enviar sus opiniones para los que están conectados en Zoom, reiteramos que tenemos una nueva modalidad, Hay que presionar primero el botón Join para que esté disponible el botón de query eh, Q&A o preguntas y respuestas y también va a estar disponible el botón levantar la mano donde se le da un espacio para que hablen en micrófono. Eh, Recuerden que el botón chat, chat no deben escribir sus preguntas not, ahí, porque no se write nada más en cuenta, solamente y en fuera y, y levantar the, la mano. And and y además de eso, tenemos aquí en sala tres micrófonos donde puedan levantar y dar su opinión indicamos a los que van a for hacer eso que digan su that, nombre, país y organización a la cual representan bien, posterior a los 20, 20 minutos vamos a dar discussion. dos minutos we'll para la medición de temperatura ¿qué es esto now, para los que están participando por primera vez? es un espacio, más bien una encuesta para medir la aceptación de una propuesta esta medición de temperatura para los que vía Zoom les va a aparecer un cuadro donde dice place. votación so, esto no es una votación tengan en cuenta es solamente una encuesta para tener una percepción so de la aceptación de la propuesta vamos a ver so el manual de uso de este foro cada orador for habla en su idioma nativo responde form, en su idioma nativo la sesión está siendo traducida y transcrita en vivo. Reiteramos que para que están conectados via Zoom tienen que presionar el botón Join, click, said, join o unirse, button, creo que dice el button, español, para que puedan disponibilizar y elegir el idioma can español, portugués Y así también puede ver la transcripción English, en vivo. Pedimos a todos we los participantes to respetar los tiempos asignados por los moderadores y podemos terminar en tiempo y so el foro público. Bien, so en, en el, el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, a, todos, a todos, vamos a priorizar la diversidad, la diversidad de voz. ¿Qué queremos decir con eso? Se centrará en la manera to, de lo posible so possible, de que, que quienes se hayan pronunciado, no se hayan have pronunciado en momento, lo hagan. Vamos a dar la palabra a esta persona antes de dar a la persona que ya se hizo, que ya se pronunció. Vamos a repasar la agenda de las propuestas que se van a estar presentando. A las 9:30. At 9:30, es well, 9:30. Well, <laughs> Se va a estar presentando so la LAC 2022-1 20, versión, versión 2. 2. El, el texto de el título la propuesta es unificado text de textos IPv4 y IPv6, el autor es Jolie Pale. En 2015, tenemos nuevamente a. Bueno, a well, Jordi Pallet, el coautor co de esta propuesta también es proposal, Fernando La propuesta other. es la LAC 2022, LAC 2022, 2022 2, en su versión 2. El título And de la propuesta es Alquiler de recursos no es aceptable en las políticas actuales. A las 11 At vamos 11, a tener un receso de 30, 30 minutos. Eh, pedimos por favor puntualidad Let's porque please, a las 11.30. Nuevamente Jordi Pallet va a estar presentando la propuesta LAC 2023 en su versión 4. El análisis de impacto es obligatorio. 12.15, la propuesta LAC 2023 en su versión 1, manejo de recuperación de recursos para infraestructura crítica, presentado por Edmundo Casares. A las 13 tenemos un receso de 60 minutos para el almuerzo. Seguidamente, a las 14, para digerir un poco, vamos a, aguantar a, Jordi, vamos a escuchar a Jordi Pai nuevamente una propuesta LAC 2021-5 versión 2 definiciones usuarios y sechos 1445 LAC 2021-4 en su versión 1 elecciones de moderadores del PDP en el cual los autores es un grupo de trabajo, es lo que comentaba Tomás hace unos día en la atrás. y a las 15.30 tenemos el micrófono abierto mic a la comunidad y a las 16 estamos cerrando el foro bien sin más que mencionar, comenzamos con el Let's begin with the presentations, Thomas.